y en este momento estamos viendo en carne propia lo que ha sucedido aquí con la gente damnificada del cantón pauteño, mientras tanto aquí la gente para pasar un poco de su tiempo para quemar el tiempo porque ha sido muchísimos días de profundo lugar en donde ha habido la insalubridad como ustedes pueden ver al fondo, tenemos un baño que para el común de los ciudadanos va a ser bastante difícil Que la gente pueda hacer sus necesidades biológicas No sé, mi señor camarógrafo, si, si me puede hacer una toma Para que la gente pueda ver la cantidad de masa biológica Que se ha acumulado en estos días Mire, en este momento un señor oh, no. va a hacer las necesidades biológicas A plena vista del público en este momento Ustedes pueden apreciar, parece que muchísimos días ha pasado sin comer Ya ni siquiera tiene que poder eliminar ¡Apure, <Susurra> <Susurra> a la ¡Apure, por ¡Apure, pure! ¡Apure, inscripciones ¡Apure, rápido, ¡Apure, ¡Apure, ¡Apure, ¡Apure, ¡Pasa el primero! ¿Nombre? No, Manuel chinchay Tengo solo 6 dólares por semana para dar más ya oh. Ya, ya, me déjame, tío, ya no tengo nada Ya otro semana ya cobro desde la semanita ya y le pago ya debe! 44 ¡Siguiente! ¡Aquí señor! ¡Buen días! buenos días! ¿Nombre, doñita? ¡Rosa Azca, bonito de... 50 dólares, por favor. Oiga, pero no manda a mi marido de Estados Unidos. Si ¿Sí usted conoce al Messi, Messi está ahí? No, Él vive en el caso. Ya, ya, ya. ya. Pero bueno, lees solo a la seña. Si ¿Sí tiene más. No puedo pagas todo, Por ten que irme admirador Ahora no sé con quién dejar a la guagua, nada. que oiga, Mita. Aquí hay tanto desocupado, pero. No sé si vendría de la Acción Social para que haga encargo un ratito. ¿Sí han de venir? Ya no venís. Deja nomás al abogado encargado. Ya señor, gracias. Siga nomás. ¡Siguiente! Señor, sí, sí, espere un ratito. Espere, espere, espere, espere. Nombre, nombre. ¿Nombre? Manuel Gishmano. A ver, 50 dólares. ¿Cuál si no estás pues No, es que tenemos que pagar abogado, presidente, tesorero, todo lo tenemos que pagar. No hay más, fe, ¿Cuánto tiene? 40 y. 40 deberes. Hay que deber. Son fundador son Ya, ya. Por, solo sí. porque estaba desde el inicio usted. Ahí, ya, ya. Recibo, vos. Claro. chute. Después, después le damos Con Cuando pague todo. Obstante, ¿no? Siguiente, por favor. Nombre, Manuel Amón. Listo, 50 Quiero dólares. Dos, terrenos. dos. Uno para Manuel Amón y otro para mi papá, el Pablito. <risa> si quiere principal, dé a la calle, vale, doble nomás. No, atrás, atrás, quiere el Pablito. Que para no se a esconder, sí. Oye, oh, oye, ya, ya. Siga, sigue. Facturita. Oh no. De luego, luego. Es que si damos ahorita, no nos. No podemos dar a todos. ¡Siguiente! joven Venga, venga, aquí tenemos las cosas ¿Cosa, que luego. Cosa, cosa. Ya señora, vengo de Vengo de come rea. Me mando porque dólares. estoy ocupado en el mercado. Son 50 dólares, come. Solo me mando 10. Es que dice que no le da todavía la canilluda. Ya ahora, esperemos. Ya, que deba, que deba. Sí, sí, Ahí sí ya. creo que le conozco. Sí, sí, sí. Ya, siga, siga. Ya. Ahí véase Después, uno que le ya. guste. Ya. 50 dólares, cojo. Sí, claro, nombre pero, Horacio. Chuta, pero no creo que haya de 100. O sea, a mí me da si no. Ya luego le ajustamos. Tenga peso. Ya, gracias. Luego le damos, luego le damos. Ya. Siga, siga ahí y escoja su terreno que le guste. A ver, nombre. Buenos días. Nombre, pero. Francisco. Pancho, por Dios. Pancho. Villacresis. Humildemente, de Azog. ¡Ay! Dale un vueltito, pero. No, 50. El de 100, el de acá es. Venga. Es. Oiga, pero no dirá que es de Azog, que será. Son solo magníficos de paute, Sigue así. Dirá que es de paute ¿ya? Siguiente. Siguiente. Ya, nombre, dígame nombre. el nombre. ¿De dónde es? Perú. Pero, Pero Perú. Pe. Listo, son 50 dólares. No, no tengo pe. Si tenemos... Ya, y ¿cómo hacemos? Pues, después le pagaré, pues. Ya, ya, ya, pase, pase. Hay como 20 inscritos. Oh, oh, esto es para el abogado y esto para mí. ¿No vio nadie? Vamos. Listo señores, gran. aquí va la lista de todos los morosos. Por favor, en esta semana vengan a pagar. Acercaránse lo más pronto posible porque no hay como hacer nada para que los terrenos sean nuestros. Lo más rápido posible acercarse a pagar, sí. Aquí están los morosos. Primerito, Manuel Sarmiento del Sector del Cabo, nos debe todavía los 50 dólares, no pago nada. Chabel, de la Sociedad Unión Obrera, nos debe 30 todavía, por favor, joven, acercarse a pagar. Rosa Nimesela de soy, acercarse a pagar. Carlos Chazaguán, de Chiclayo, estarán viendo al peruano que no se le escape, verán. Wilson Arellana de Pau TV, ya, pague hombre, no sea así. Ángel Martínez de la Solidaridad, está bien venga, paga ron, Esta con casa y queriendo lleno El cólera, oiga, deje la moza, se cae y venga, paga ron, no sea así. Es momento del refrigerio, el señor Leo Sarmiento, guachapaleño, pero ahora muy comprometido con la causa pauteña, en este momento está trayendo sus refrigerios y hace la donación directamente. Usted siempre colaborando con la causa de los pauteños. 200 panes. 200 panes, eh y unos y unas pocas colitas